Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi baño nuevamente Como ven por el título del video me voy a cortar mi cabello Más o menos aquí cortito y les voy a enseñar cómo lo hago Así que vamos a comenzar vamos a comenzar. Ok, me cambié mi blusa por una más menos bonita, supongo este. Voy a partir el cabello por la mitad. Lo que vamos a hacer es hacer una coleta. Así que vas a peinar para atrás. Yo A mí me gusta hacerme el cabello cuando me lo corto porque así puedo ver lo largo que me va a quedar, porque si lo tengo chino y me lo mojo, eso va a hacer que el cabello como que se estire y me va a quedar, me va a quedar más cortito de lo que yo quise. So, vas a peinar muy bien, amarrarlo con una liguita. No puedo creer que estoy haciendo esto. Eh, no se crean, ya me lo había cortado chiquito antes. So, siento que así está bien. Igual voy a revisar para que no me quede súper mega chueco. Parece que ahí está bien. Yo lo que voy a dec decidir es que tan largo lo quiero. Si ven como que hay como unas capas. Este, uh, creo que lo voy a cortar hasta ahí. No es porque lo tengo súper mega disparejo. Este. Así que de esta forma le vamos a hacer. Vas a poner tu liguita en aquí y ya se lo vas a ir recorriendo para que sea más fácil. De hecho, voy a poner dos liguitas para que no se resbale al momento de cortar. Este, lo voy a jalar más para abajo. Uh, ok, estoy contenta con eso Vas a agarrar tu bote de basura Porque ahí vas a echar los pelos Siempre hago esto Y ahora lo que vamos a hacer Tan, tan, tan Es cortar Adiós cabello muchas De hecho este es un peinado súper bonito Si ponen otra liguita ahí A ver, vilino. pero bueno este, Vamos a cortar todo este pedazo de aquí Y voy a cortarlo por la parte de arriba Y me va a quedar chueco, este, normal. A veces le pido a mi esposo de que me ayude eh, a emparejarlo. Bueno, tengo mucho cabello, chicos, así que... Ups, así que esto va a tardar un momento. Uf, uh, listo. Uf, uh, me mi cabello. Mi esposo... No quiso que me lo cortara. La verdad que es mucho más fácil manejarlo. Y pues él tiene el cabello cortito. Yo creo que él piensa como que, ah, no es mucho el rollo. Like, yes, it is. ¡Oh! oh, my goodness. Si pudiera donar. ¿Ustedes creen que pueda donar este pedacito? No es mucho, la verdad. Oh, ¿Saben lo que voy a hacer? Ahorita les voy a enseñar algo. Así que quédense al final del video para que vean lo que pueden hacer con este pedazo de cabello. ¡Y listo! Así que de cortito, vean qué bonito, la colilla ahí, la colilla, la colita, ok, siento que me quedó súper, se siente tan raro, oh my god, ok, hay que ver qué tal, ok, ahora lo vas a pasar para enfrente, lo puedo hacer más cortito, pero siento que esto, este me gusta, este largo me, me gusta. Siento que me favorece más o menos. Este, eh, tenía capas anteriormente, así que está medio rarito. Está rarito mi cabello, este. Pero saben que a veces me gusta experimentar, aunque me quede chueco, la verdad que no me importa. ¡Oh, my God! Se siente tan, pero tan saludable, chicos. Ahora, lo que me gusta hacer ahora es ver qué tan parejo o chueco me quedó. Me gusta verlo en el espejo. Y más o menos quedó así. Y eso es exactamente lo que quería. Pero ya mañana le voy a... Si me queda muy chueco por atrás, de plano, si está muy chueco, le voy a decir a mi esposo que me empareje. Nomás como que dos, tres pelititos. No lo voy a pedir que me corte mucho cabellos. Lo que hago es dividirlo en dos partes. De esta manera. Peinarlo. Fijarme en mi espejo cómo se ve La verdad que siento que quedó muy bien Y que no necesito emparejar nada Vean, nada más, ustedes son testigos de que Esto casi nunca pasa Pero bueno, si sienten de que quedó poquito disparejo Pues ya pueden, si quieren, recortarlo Emparejar estos esquinitos de aquí Que no es mucho So, necesitan con sus dedos hacer esto y levantar porque si cortan así va a estar como que más difícil ver qué estás haciendo así que agarra tus dedos y corta que esté parejita bueno así sale un poquito chueco y vas a hacer esto así así así hasta llegar acá este igual les recomiendo que tengan el cabello lacio para este paso o para todos los pasos es mucho más fácil de esa manera. Normalmente de este lado es como que más difícil para mí. Pero a ver qué podemos hacer. Les juro que quedó súper bien, chicos. ¿Qué onda? Voy a ver cómo se ve por atrás este. Sí quedó poquitito disparejo. Voy a pedir a mi esposo que me pareje esto si quieren un bob largo va a quedar esta figura como en U como pueden ver aquí Este, si lo hacen muy cuidadosamente y muy derechito con, y, y despacito no lo hagan súper apresurado, les va a quedar perfecto y el hecho de que tengan el cabello hacia atrás va a hacer que esto se haga poquito más largo que esta parte de acá, va a quedar Así, si lo cortan exactamente de esta manera. este, O lo que pueden hacer, si lo quieren de plano recto, pues si necesitan ayuda a que alguien se los corte parejito. Pero bueno chicos, creo que eso es todo por el video. Estoy muy contenta. Ah, espérense. Les quería que se quedan al final de este video para ver lo que hice con este cabellito. Pueden, si son talentosas y saben cómo hacerlo, pueden hacer un tupé. Ahora, yo compré este tupé hace como 6 años. A mí me encanta tener flequillo, me encanta. Y si fuera por mí, ahorita mismo me lo corto y ¡pum! Y ya me lo pongo cada vez que quiera un look diferente. La verdad que se ve súper padre. Lo usé en uno de mis videos, así que si van y ven atrás, como yo creo que unos 3 años atrás, se van a dar cuenta de que tenía un flequillo y era este. Así es como se ve de atrás, no es de que me corté el flequillo, porque alguien comentó ¡Oh, qué bonita te ves con fleco! y así de... ¡Oh, los engañé! No, no, se crean. Antes creo que tenía el cabello más claro y por eso se ve de diferente color, pero a veces no se da cuenta. So, trata de escoger un tono de tu color muy parecido. Lo malo de esto es de que no vienen pintados ni nada. De hecho, vienen en cabello natural, también los venden en cabello sintético o natural, pero... Yo decidirme por uno natural y como normalmente nunca me pinto el cabello, es muy fácil este, usar esto en 5, 10, 20 años si mantengo este cabello, a menos de que me salgan canas. Este. Pero la forma en cómo lo pones es de que vas a abrir estos tres clips. Ahora, no, no sé de muchos flequillos, pero ese es el que tengo. Y los que he visto normalmente tienen estos tres clips. Así que te pones uno por la parte de arriba. Trata de buscar uno de tu tono, como les dije. Eh, au, ya le das clip. clic, Le das clip. Y, este, y pues ya después te lo medio acomodas. Con la plancha trata de alacear esos pedacitos raros. Tengo una plancha más chiquita y usaría esa, pero pues me da flojera sacarla este este flequillo me lo dieron súper largo por aquí para que yo decida cómo lo quiero cortar y lo corté como que así pero ya como que me está enfadando porque siempre me vean no me gusta lo que voy a hacer es cortarlo así que lo voy a cortar nomás parejito no se preocupen voy a ir por pasos corta chicos. Ahorita se ve así como que porque lo tenía guardado y este pues se apachura, se aplasta y necesitas alaciarlo como así para que quede bonito. Lo malo de estos flequillos es de que arriba, en la parte de arriba, aunque tenga el doblez, se nota de que tienes como que algo puesto. Pero lo que yo hago, de hecho vamos para arriba. Va a subir más. <risa> no pasa nada, chicos. No pasa nada. No pasa nada. Ok. Peinarlo así. Que se vea bonito. Y sí me cortaría el cable, el fleco. Pero siento que es más trabajo oh. mantenerlo. Este. Y por eso me encanta esta opción. Para esconder esa cosa fea. Usen una bandana. O como se llaman estas cosas. Y ya te cubres ese pedacito feo de ahí. Pero bueno, ahí no lo hice súper bien. Pero pues ustedes ya como que tienen idea de cómo hacerle. ¡Tarán! Y vean, ya se, escondió, ya se escondió la parte fea. Así oh, aden... <risa> Creo que no sé hacer esto tan bien. Imagínense que tuviera un fleco de verdad y hacer esto todos los días. De por si sí no me queda bien, ahora ay no, siento que me enfadaría en una semana ya no quisiera fleco pero ya yeah. como les digo, yo compré el mío en Mercado Libre hace como seis años, tengo tiempo con este fleco este bueno, ahí, ahí se lo acomodan ustedes bien se toman el tiempo, y todo. yo lo estoy diciendo así rápido nomás para que no se haga tan largo este video, pero ya yeah. Este, así es como queda No, la verdad que no me gustó como quedó ahorita Pero Pues, pues sí Ah, y pues con el cabello que corté Este, hay videos de cómo hacer flequillos Este, solamente Conserven su cabello si quieren hacerlo No sé, este Y se pueden hacer un flequito, vean Está casi igual, de hecho está un poquito más largo Que el flequillo Así que, pues Adelante pero, no sé qué hacer con esto, no sé si se lo pueda donar. No sé si vendérselo a alguien. <risa> Sería raro. O tirarlo a la basura. Pero bueno, ahí decidiré. Comenten abajo qué debería de hacer con este pedacito chiquito. La verdad que no tengo idea. Y listo chicos, así es como quedó mi cabellito corto. Este, creo que es lo más cortito que lo he tenido, creo. No, pero siento que me favorece este y siento que esto le favorece a muchas chavas porque adelgaza la cara. No se te olvide darle like si te gustó este video y suscríbanse para que no se pierdan estos otros videitos de aquí. Este, pueden ver cualquiera de estos. Solamente tienen que darle click. Este, y bueno, si quieren sugerencias de videos, solamente comenten en la parte de abajo. Saludos. Ustedes saben que a mí me encanta mandar saludos. Así que si quieres un saludo, este, comenten en la parte de abajo. Chicos, los quiero mucho y nos vemos en la próxima.